Ahora vamos a configurar el pdf para pantalla. De igual forma vamos a ir a archivo, exportar, guardar como pdf. Acá vamos a colocarle pantalla a nuestro apellido de nombre. También van a ser todas las páginas, el mismo pdf, 1.4. Y acá en eh, el método de compresión de, imágenes, de imagen vamos a elegir el método de compresión JPG con pérdidas y eh, calidad de compresión vamos a elegir entre media y baja. Yo voy a elegir media. Con esto, eh, ¿qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo al programa que eh, disminuya el peso del PDF a través de la compresión de las imágenes de mapa de bits, utilizando una compresión con pérdida como es JPG. Otra forma de eh, disminuir el peso del PDF es tilando esta opción de resolución máxima de imagen y por ejemplo la podríamos colocar a 150. Como va a ser un PDF para pantalla, entonces al, eh, podríamos reducir este, esta resolución máxima de la imagen y ¿qué quiere decir esto? Que... Todas las imágenes que estén, imágenes de mapa de bits que estén por encima de 150 DPI, las va a remuestrear y les va a reducir la resolución a 150. Bien, entonces con esto indirectamente estamos reduciendo el peso del PDF porque estamos reduciendo también el peso de las imágenes de mapa de bits. Y esto ustedes me dirán, ¿y por qué si yo estoy, eh, digamos, reduciendo la resolución? ¿Por qué? Porque al bajar la resolución de, los, de las imágenes de mapa de bits y mantener constante el tamaño de impresión, porque eh, recordemos que hemos hecho una maqueta en una hoja A4 y eso en este momento no lo estamos modificando. La imagen de mapa de bits, por ejemplo, esta que se ve acá abajo, no ha variado su tamaño de impresión, es decir, la proporción que ocupa en la hoja A4. Entonces, al reducir la resolución y mantener constante el tamaño de impresión, se tiene que disminuir o descartar píxeles para mantener esa igualdad. Bien, entonces al descartar píxeles es por eso que se disminuye el peso de la imagen de mapa de bits eh, como consecuencia de, eh, de eh, modificar su resolución. Pero en realidad es porque al modificar su, su resolución estamos reduciendo el tamaño en píxeles. En tipografía no vamos a cambiar nada. En extras podríamos, si quisieran, no en este caso, pero eh, es una opción como es un PDF para pantalla que alguien en algún momento quisiera eh, optar por uno de estos defectos que tienen que ver con la transición y la visualización del PDF en pantalla. Nosotros no lo vamos a, eh, a ocupar ahora. En el visor vamos a volver a elegir página doble a la izquierda no vamos a poner eh, contraseña, en color, en cambio, vamos a elegir pantalla e int o internet y en preprensa tampoco vamos a, eh, a ocupar nada, no vamos a modificar nada. Ya con esto queda creado el PDF para pantalla.